¿Qué onda? Por fin, se regresó a Hogwarts. Así es Uf, Es un modo de juego que me, me fascina tanto eh, No sé por qué, pero me fascina eh, No sé qué tengo que ver, pero Me fascina el modo de juego EGWARDS Es un modo hermoso De hecho, no sé si lo saben Pero fue mi primer modo de juego que jugué aquí en Minecraft Así que Me gustaría tanto que le hagan Un hermoso like nada que tocó tocó o p discursiones ok no pasa nada necesitamos sí bien discursos para que haremos más 7, 8 9, 10 11 ¿Para qué haremos más Estamos bien No sé, me compro esto Me compro Comida compro esto Y vamos a la guerra La verdad es que Aquí sí si tienen pink Pero con ganas es Lo que voy a hacer me voy a comprar más bloques Y ahora sí, vamos a la guerra Bien Uff La guerra de huevos es lo mejor Hola bro Nada, tranquilo bro, tranquilo Adiós. Hasta luego, guapo. No mames. Adiós. Gracias por el video. Ahora te agradezco. No, no puedo. Tengo muy poca vida. Tengo muy poca vida. Debo de regenerar. Más de que ya no cambiaron el juego Ya. Si sí, debo de ir. ¿Qué lo que pasa hacer? Se ocurre algo está muy muy hermoso? No, muy bien. ¿Qué es que lo vamos a hacer? Sí, por aquí, aquí. O sea, vamos a por este. Pero <risa> vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, sí, bien, tío. vamos, vamos, vamos. Ahí está 5, chingo. chingo. Vamos por el otro Adiós Tómate Tómate mis papás Ahí estamos. Me caí. Me caí, me caí. Vamos tenemos todos. Pero tenemos que seguir, tenemos que seguir. puta madre, puta, madre. A ver. puta no le puedo pegar. Ah. No le pegar no le podía pegar no le podía pegar al bro sí. tenemos los cuatro Vamos a hacer algo entre de los cuatro haría si sí. tenemos que planear algo sino muy fuerte esto A ver, el gris es el único que queda con huevo y nosotros no nah. retirar retirar vamos vamos vamos vamos vamos vamos Entre vamos ya está más tranquila la cosa. Adiós. Debo comprarme una... Comida y todo eso. Debo regenerar vida. Adiós. ¿Más? No sé lo compramos un hierro oh. qué bueno Mi equipo es no, muy bueno Eso me gusta sí No puedo no puedo dejar que se mola a nadie. Voy con estos. Pepis. Otro más. 19. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Corre, corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Ahí está vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos vamos a creo que Dios mío. Ahí estamos. Ahí bloques. Compro... una mejor esto. Compro esto. Hago lo que quieras un pico de estos compro manzanas no, ahora sí ya ya de que se fue si o ya era sí, nah, este wey quiere campear entonces pues está bien yo también voy a campear Porque yo sí sé jugar. Pues eso, eso Sí. Yo sí sé jugar, y yo eso siempre me las ve. Que no me digas que no. Porque esa... Siempre la he visto. Bien. No sé dónde está mi bro. Mi compa. No, tal esta no. ¿Quién no está? solución lo sé parece violento <risa> hola con el skin de, de Daniel Red, de quien viene aquí de quien viene ahí no regresate regresa regresa regresate regresa, regre, regre. regresa, porque estos días nos quieren hacer sí, Todo así, todo así, todo así, ¿Qué? somos nosotros, somos compas. Los compas nos seguimos. Hola. Bro. Hola. Ja. No te voy a dejar que eh, te equipes. Sube, sube, sube, sube. Porque ahora. ¡Pum! Y me bajo. Y me bajo. Y me bajo. Y me bajo. Y ahora mira. Y ahora mira yo lo que soy. Y ahora mira. A pesar de que vivía sufriendo y ahora se ha vuelto violento. A pesar de que vivía sufriendo y ahora se ha vuelto violento. no. Todo lo que quieran son campeón. Los quieren campeón? Pues está bien. Porque es, es que, es obvio y ya te la sabes. No vas a hacer algo que no sabes, o sí. No la sabía, claro que sí me la sé. Si ¿Sí no la sabía, pues qué querés. sí me la sé, sí me la sé. Es que los... es que estos tías así son. Estas así son, ¿sabes? Entonces, pues lo único que tienes que hacer es. ¿Sabes qué? Yo me decido de un lado a otro. A ver cuándo te decía esta baja. Porque si te das Es que yo no me puedo ir. A ver, si ¿sí me hago. Y me tienes miedo. Di lo que quieras, papá. Me regreso si quieres. Men, chavos. En esta técnica, no puedes hacer nada. Mientras este voy a escribir. Tengo que. Tengo me ocurre Tengo tres. Dos. No? Ya lo vi, ya lo vi. Aprovechando. Ah, ¿Qué crees que me voy a ir o qué? Te voy a ver, te voy a ver, te voy a ver todo el rato. Te voy a ver, nada. No va a subir. Ya Si, Sí, ya. El güey se fue. para usted. Mira, y es que es más. Este güey ¿Para? va a subir como Narnia. Tengo que bajar otra vez Y me tengo que venir para acá Porque el güey nunca para O sea Me desespera la forma de jugar de esta gente Me desespera Desespera porque o sea No puedes hacer nada Ve Ve Es que si sí te desespera porque o sea No puedes hacer nada No puedes hacer nada Sí, ya se los quedó. Es que son ratas. Que no te despertas. esta gente... Papá, ¿a quién, ta, ¿a quién le acaban de romper el huevo? ¿Quién le acaban de romper el huevo? ¿A ¿Quién le acaban de romper el huevo? Ya me acaban de romper el huevo ¿Quién? No más dime ¿Quién me acaban de romper el huevo? No, no, tranquilo, yo no me voy a matar Solamente creo Me voy a quedar planteando Me voy a quedar sin diamantes Y aquí, sí, obviamente Pues ya no voy a me voy a quedarme por aquí porque es que este witch que no quiere destacar se acaba de morir Uf. no puede ser rico voy a conseguir algo que son no tax la manto y vamos se acaba de correr algo ¿no? mira la armadura la tengo buena es pero me tengo que comprar mejor espada manzanas de noche un enterpe... no, nah, un enterpe no hace falta ¿quién son? ¿quién? ah, vale, yo grande ahora mi equipo ahora sí sí. hizo no siempre hace equipo un stack y yes. ah, más que lo Me voy a quedar así. Nos vamos a quedar así un rato, ¿ok? ¿Okay? Solo les voy a decir algo chicos. Una manera de jugar así, si es una manera rata. Ok, no se vayan a enojar, pero es la verdad. Una manera rata de jugar. Si se dan cuenta, yo no puedo bajar. Yo no podía bajar de ahí. Porque el tío, a cada rato, andaba. Andaba pim pam y pim pam pim pam. ¿Eh? Pero es un comentario que. Me alcanza. Déjalo pasar. Y ahora sigue. Si este video tiene mucho apoyo. Descubre que subo otro de Ecos A rato. Darles unas partidas de Skywards. Pero les subo yo. ¡Oh, hola amigo! ¡Hola amigo! Espérame, espérame, espérame. espérame. ¿Eso ¿Es esto mi ayuda? vamos ah, con es esto no ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Cuánto? No, esto es un gris. ¿No se fue mi bro? No lo sé. Mira. Mira, bonito. Bonito, bonito. Mira. ¿A ustedes les valen los que le digan. Pues, digan sinceramente. Bueno. Es un comentario. En el caso. Ustedes tranquilos. No vamos a pasar nada. Que les pongan lo que quieran si es una manera rara de jugar rara ya sin No, se compró noche se compró noche el se compró noche se compró noche se compró noche se compró noche se compró noche y me desesperan se compró noche se compró noche yo lo sé se compró noche se compró noche y se me quedan ahí campeandos se compró de noche. ¿Por no voy a ir por ti? Se compró noche el... El hermoso se compró de noche. Sí, acá. no sí, sí, no, sé. no no te voy a hacer nada. me gustaría tener esto el... la... pero el problema es lo que se van a comprar no nos gastó nada de noche eso es ahora si sí vamos a equiparnos ya full No, no Tiene la de noche. No mames. Y se compra noche. Se toma noche. Se toma noche. No, es que es inútil pelearle con noche. Inútil pelearle con noche. Solamente para romper la armadura es lo que, único que me sirve. Mientras tanto no. Vamos, no, no me dice. No, no me sé. ¿Por qué no? Es que. ¡Ah! Me debía haber ido. Me debía haber ido. Eso sí. Vamos. No, no oldale. Vamos. No, vete, vete, vete. esperan esperan, porque se compraron noche. Compraron noche los dos. Entonces. Ya ahora no puedo hacer nada. Me gusta en el noche. ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a quedar campeando un rato. Con un stack de diamantes. Me sirve sirven, me sirven, me sirven Ya No sé voy a decir con Mira, me voy a comprar La manzana de noche No va a hacer falta Me no. voy a comprar las. No mames Pero no pasa nada, chico No pasa nada porque fue buena partida, y vean hasta dónde quedamos, quedamos hasta el final Ya puedo no? No está chido Así que... Ahora sí Al rato no De por Solo que... Reventar y está likes Buena, estuvo buena, no voy a negar Si quiere yo no se quedan con el stack nada se quedan muy bien todo esto pues ahora sí nos queda, más que seguir seguir no activa el generador no sé qué decirlo no lo activé quien lo haya activado da igual full diamantistos eso sí me quería llegar a comprar un full diamante pero bueno adiós Yo hasta la otra y buen play